Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Romina Rubín, soy la presidenta del próximo Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría que se realizará en la ciudad de Mar del Plata. Espero verlos allí disfrutando de las mesas, cursos, congresos, invitados extranjeros. Este año hemos decidido implementar nuevas modalidades de presentación para encontrar allí un espacio de innovación y desarrollo.